¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todos sabemos lo difícil que es en marketing business to business, empresas que venden a empresas, el captar clientes potenciales. Llámalo prospectos, llámalo leads o llámalo eso, clientes potenciales. Pues Google se ha metido en el negocio y lo va a hacer muy bien con una herramienta que te va a encantar. La vemos, una herramienta de Google para captar leads para tu empresa. Vemos aquí el pantallazo de Market Leads, in Market Leads concretamente. Aquí en la parte izquierda vemos cómo pone pues, la palabra de búsqueda, en qué país queremos, en este caso hemos puesto España. Vemos también la parte de a cuánto se remonta, un mes, dos meses. Hemos puesto 12 meses. Al principio todavía hay pocos datos y aquí la palabra clave Pongo un ejemplo, por ejemplo, pongo seguro. Veis que pone algunas opciones y automáticamente la parte de la derecha Empieza a poner eh, Country España, la palabra de búsqueda seguro, y empieza a buscar el número de leads encontrados en los últimos 12 meses. Veis que abajo hay un código de descuento de un 15% de descuento sobre este esta, esta búsqueda que hacemos, y eh, en principio hay diferentes eh, precios para los leads. Luego veremos un poco los precios, pero bueno, oscilan entre 3 y 10, 15 euros, perdón, o dólares, mejor dicho, el lead. Pero claro, son leads muy seguros. Eh, son leads en los cuales te dan, como veremos luego. Vamos a probar con otra palabra porque se ha quedado un poco bloqueado. Y vamos a poner, por ejemplo, curso de marketing. Curso marketing, a ver qué opciones me da. Como veis, da bastantes opciones. Señalo curso marketing, curso marketing online, curso de marketing digital, curso marketing eh, digital dos veces. No sé por qué, aún no es con el D. Y veis, ya aquí ya sale el número de leads. En los últimos 12 meses, curso de marketing 80 leads precio 240 dólares curso marketing online eh, 42 leads precio 126 dólares vamos que para tener unos 160 leads pagaría unos 450 dólares eh, que a cambio serían unos 400 euros aproximadamente hombre nadie dice que sea barato pero desde luego es efectivo porque ahora veréis en qué consisten los leads eh, que de los que estamos hablando es una lista de excel vamos a abrirla aquí tenéis el ejemplo que os decía como veis no salen sale asterisco pero podéis ver la compañía que ha realizado esa búsqueda desde qué población país teléfono en la web el contacto el email del contacto y el día de la visita o el día en la cual hizo esta petición a google pues nada Aquí veis eh, en, en este el pricing que el pricing va de diferentes eh, de 3 perlita a 8 por litro o sea los estándar keyboards son 3 dólares y las eh, más altas keyboards son 8 dólares dependiendo de, de, de la demanda de estas palabras. El precio está basado en la popularidad de las palabras de las palabras de búsqueda escogidas. Es que mi perro solo viene a comer cuando me ve grabando. <risa> espero que te haya sido de interés sigue a través de este canal y puedes ver otras opciones que seguro que van a hacer que tu marketing sea muchísimo más práctico